Bien, vos, conversando ahí contigo, me llamaba la atención algo muy importante. Y la fiscalía le dará seguimiento a estos individuos que son puestos en libertad luego de tener alguna situación de homicidio. Yo tengo siempre esa pregunta. Vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos investigar en ese sentido y traer información. Correcto, hay que hacer una investigación para determinar eso. ¿Deberían? Es lo que uno cree. Debería de pasar así. Bien, pues por otra parte tenemos la situación. Nuevamente la Asociación Dominicana de Profesores llama a paro a lo que son sus afiliados. Precisamente la Asociación Dominicana de Profesores, a pesar de que el gremio estaba llamando a paro, algunos centros educativos continuaron con su jornada laboral precisamente con los maestros que son contratados. Sin embargo, la asistencia de los estudiantes este miércoles fue un tanto baja, la matrícula en algunos lugares se vio un poco baja, mientras que en otros centros como el Politécnico Víctor Estrella y el 52% de los profesores acató el llamado, no obstante la matrícula de los estudiantes fue normal. Mientras los profesores estaban... Paralizados, los estudiantes asistieron todo de manera normal. Vamos a escuchar parte de esa información ahí, por favor, bien. Vamos a ver. La conjetura es que los maestros eh, contratados y monitores, como no son eh, maestros que ya están en nómina, eh, que cotizan bajo lo que es el sindicato de ADP, no pueden obedecer a ese llamado. Bien, ellos eh, tienen que acogerse. Eh, a lo que el centro educativo pues y lo que es la institución eh, decida bienvenido precisamente algunos sectores organizaciones y la misma asociación de padres y amigos de las escuelas dicen que se debe buscar otro mecanismo de protesta bien vos. bueno y no solamente buscar otro mecanismo de protesta sino que es una inconsecuencia de los profesores eh, en este en esta situación de pandemia que los alumnos acaban de pasar, que estaban eh, prácticamente en sus hogares recluidos sin poder asistir a la escuela, necesitando ellos de, de, de, ese, eh, de ese recurso de la educación, Chica. de asistir a un aula como de costumbre para salir de ese hacinamiento sí, en que sí, pasaron sí. en la pandemia. Creo que no es el momento de suspender la docencia Mira lo que dicen, mira la realidad. Que la, lo, lo, los estudiantes acudieron claro, masivamente, masivamente, bien, bo, masivamente. masivamente porque tienen esa necesidad de salir sí. de, de, de los compañeros, del roce con los profesores. Entonces precisamente después de aquel hacinamiento, cuando hay un poquito de libertad, entonces ahora con esta actitud inconsecuente, independientemente de que el profesor tenga la, la razón sí. o la necesidad del aumento y de los reclamos, pueden ser justos, no lo negamos pero tiene que buscarse, tienen que ser creativos para buscar otro mecanismo para que no sea perjudicando más, más de lo que han sido necesitados los alumnos con este hacinamiento y con este, con este, eh, eh, con esta lejanía de sus profesores de su escuela que tanto se necesita para, para la sanidad y emocional de, de, lo, de los jóvenes y los estudiantes. Bien, bo, es bueno tomar esa aclaración que tú haces y quiero reiterarla. Porque ahorita, bienvenido, nos sacan a nosotros en redes sociales y en videos diciendo que somos voceros del Ministerio de Educación, porque veo que esa es la práctica que se está utilizando nada que ahora. Ver, nada que ver, Somos voceros del Ministerio, no. Nosotros no somos voceros del Ministerio, ni siquiera tenemos la publicidad del Ministerio de Educación, que se sepa. Podemos ser voceros de la sensatez. No, no de la sensatez. ¿Ustedes saben de quién? De yo que soy padre de niños y niñas que asisten a la escuela y sé que han tenido que ver su docencia paralizada por este llamado a paro. Ahora... ¿Qué yo digo? Yo estoy de acuerdo con un aumento salarial. Yo estoy de acuerdo con un ajuste de los salarios de los maestros que son tan sacrificados muchas veces. Ahora bien, hay nuevos mecanismos, hay mecanismos de redes sociales para protestar, hay mecanismos que fue un ejemplo en República Dominicana. ¿Aquel 4% bienvenido? Claro que sí. Óyame las sombrillas amarillas, los carros con las luces encendidas, las cintas amarillas donde quiera. Y diferentes mecanismos que se llevan a cabo. Ustedes pueden hacer un plantón, como le llaman a ustedes un sábado en, en una importante plaza de la capital. Mira que... Escúchame, precisamente... escúchame, porque hay algo que me llama la atención, bienvenido. Ustedes pueden hacer una... ¿Cómo es que le llaman? Bienvenido, en estos temas de protesta, una especie... De, ...de pernotar, hacer una especie de vigilia frente al Ministerio una de Educación... Parada, ¿sabía? ...una vigilia... ...una parada, un plantón frente al Ministerio... ...no lo quieren hacer allá... ...se pueden ir frente al Palacio Nacional ahí si quieren... Colocar, hay mucho, colo hay mucho mira, colocarse con sombrillas de color negro si quieren... ...ir un día todos vestidos de negro a las escuelas... ...óyeme bien vos... ...para llamar a las autoridades y entenderle que no puede ser en base a sacrificar la educación de nuestros hijos, señores, pero sobre todo en esta circunstancia, porque estamos bien que quizás en tiempos normales a lo mejor los jóvenes hasta ven con gracia que un día no haya clase. Pero en esta circunstancia después no, de, no, de un de un encerramiento no, como se ha estado, que se acaba de salir donde la gente está teniendo un pequeño una pequeña sonrisa, un pequeño dejo de libertad para reencontrarse con sus compañeros en la sala Entonces aulas. que el profesor su el profesor es como el compañero ideal del alumno, entonces que le impida ya eh, el, esa presencia, esa necesidad de, de roce, de juego, de, de verse con, con su escuela, con su espacio natural, sí. ¿no? entonces eso es un doble mal, un doble sí, vamos a dejar, mira, dejarlo en doble mal mira bien, bo, mira bien bo. el maestro Hidalgo sabe que le tengo mucho aprecio, porque lo conozco cuando eh, teníamos que concentrarnos en la Cámara de Diputados en los temas de reporterismo y demás, allí el profesor Eduardo Hidalgo y sabemos su buena intención con la clase porque por algo la clase lo eligió nuevamente, ahora maestro, debemos de, ca, cambiar los métodos debemos superar esas etapas de esas luchas así constantes, vamos a otros mecanismos Preci óyeme, precisamente bienvenido en el día de hoy. El presidente dice que está dispuesto a mediar para que haya un diálogo entre el Minero y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Sabía? Claro, claro. ¿Por porque el presidente hoy? es un preocupado de óyeme, la, situación. la educación. Bienvenido. Y realmente yo creo que ya incluso hay una un dejo de política en ese sentido que nosotros tenemos que dejar esa diferencia a un lado y aunar esfuerzos para echar este país para adelante y recuperar ese tiempo perdido. Ese tiempo que, eh, que se ha que se ha quedado atrás, yo diría, porque yo no le llamo tanto pérdida, sino que ha dejado de ganarse, claro. porque el país ha dejado de ganar, paralizado, la educación, tú sabes lo que cuesta un día de clase, porque sí. ya esa, ese desayuno escolar, esos maestros, esos, esa, esa energía eléctrica, todo claro. eso está presupuestado y eso no se devuelve, ya eso se gasta. Entonces, ustedes saben lo que significa un día de clase perdido oh, pero bueno. además del avance que se ha de hacer ¿Eh? eso, eso es incuantificable tanto en lo material como lo, como lo intangible que es bienvenido, si hacemos balance reconociendo la construcción de escuelas que llevó a cabo el pasado gobierno, reconociendo esa importante gestión, que fuera de todo lo que se pueda ver, yo entiendo que las escuelas siempre van a jugar un papel importante en las diferentes comunidades, donde aquí sabemos que había lugares que no existía una escuela cerca. Faltan muchas. Ahora, faltan más. ¿Y qué más puede faltar que la participación de ustedes que son los maestros que han logrado esos avances y esas transformaciones en lo que es la educación? ¿Sabía? Entonces... ¿Cómo pueden ser ustedes maestros y maestras? partícipes de que nuestros niños y niñas no reciban su enseñanza. Definitivamente, maestra? los profesores tienen que buscar una modalidad creativa para hacer su planteamiento, su propuesta, sin perjudicar la docencia. Porque es perjudicando el futuro, es perjudicando a nuestros hijos, es perjudicando al país. Y a usted mismo, sí, sí, sí. es un asunto que está claro, y ellos lo ven, que la política y algunos intereses pudieran eh, influir en una determinación, pero no llegar hasta ahí, no, no, no, no, no. a ese precio, ese no, no, precio y... es un precio muy alto para lo que podría conseguirse con él. Bien Bo, una lucha real, una lucha necesaria no permitan que acciones que no vayan acorde con el bien de nuestros niños y niñas puedan desvirtuar el interés de su lucha, que es tan necesario y válido. Tomen en cuenta esto más que todo. Bien, vos, tenemos que hacer la pausa ya para venir con la parte final del espacio. ¿eh? Bueno, excelente, un momentito. Bueno, hacemos una pausa, venimos de inmediato ya con todos ustedes.